Hola amigos, este día les voy a contar algunas de las experiencias que he tenido con Michael de Libertarios. La primera de mis experiencias fue cuando vendí mis sándwiches y llevé cuatro de sobra. Y aplicando lo que me enseñó Michael, los vendí en menos de tres minutos. Fue algo mágico estaba vendiendo mis tulas para venderlas, me puse muy feliz cuando me compraron la primera. La mejor de mis experiencias fue cuando me pude pagar mi propio nacional y también aprendí que si no controlas tus emociones puedes malgastar tu dinero y en vez de multiplicarlo lo disminuyes. Y por último, la última de mis experiencias fue cuando por mi esfuerzo Michael me nombró el estudiante de la semana. Y eso fue todo, espero que les haya gustado.